Vamos a empezar con una estrategia increíblemente fácil que funciona muy bien, sobre todo en fechas especiales. Es decir, ahora que vamos a las navidades, si estás viendo este video en un futuro, bueno, pues lo estoy grabando ya cara a las navidades. Eh, fechas como 14 de febrero, el día de los solteros, en fin, funciona muy bien, sobre todo para fechas especiales. No necesita dinero, lo puedes hacer muy sencillo y yo te voy a explicar el paso a paso de cómo puedes hacerlo.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 Y vamos a ver cómo es esto de iniciar con el CPA Marketing. Una estrategia muy sencilla para gente que va empezando, que es la primera vez y que no sabe cómo trabajar el CPA Marketing. Mira, nuestra fuente de tráfico va a ser Pinterest. La oferta que vamos a trabajar es cualquier oferta de gift cards, de tarjetas de regalo. Evidentemente vas a necesitar redes de CPA. Hay muchas redes de CPA a las que tú te puedes suscribir. Yo voy a ir a OfferVault, que es un sitio que reúne todas las fuentes de CPA, y voy a buscar ofertas para gift cards. Esto es OfferVault, OfferVault. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que son necesarios. Y es una web donde... Tenemos reunidas todas las ofertas de CPA en todas las redes. Voy a poner, por ejemplo, gift card. Gift card. Así sin más. Y le voy a dar a buscar. Y en buscar, yo puedo ponerla por país, por categoría, por red. Pero de momento vamos a buscarlo el genérico gift card. Y aquí aparecen enseguida, mira, 500 Apple gift card. 1000 PlayStation Network gift card. 100 Xbox gift card. 100 Media Market, Gift Card, 500 Gift Card, Cinema, Gift Card, Google, bla, bla, bla, bla, bla. Hay un montón de Gift Cards. Y si tú te fijas, aquí nos dice para qué país está disponible. Este está para Francia, este para 8, 8 países, 8, 8, 7, 7, 7. Y qué tipo de red es, as main, Private CPA, um, Toro Advertising, as main, AdSmane, main. As main y como ves hay un montón si le voy aquí hacia hacia abajo as main private eh, inside digital monetize luego por aquí as main, private as main gas movie, gas movie. Gazmobi, hay bastantes en Gazmobi Entrar a Gazmobi es relativamente sencillo Yo me voy a ir a Gazmobi para el ejemplo Aunque ves que hay muchas Tú te suscribes a las redes Y cuando entres, eliges las ofertas Yo insisto, voy a ir a Gazmobi Porque ya estoy ahí Esta es Gazmobi Tú te puedes afiliar Y te das de alta, no es muy complicado Yo como ya estoy, pues voy a entrar sin más Y aquí yo voy a buscar ofertas de gift card Aquí me voy a ir al Marketplace y en Marketplace voy a buscar ofertas de gift cards hay un montón ves aquí aparecen ya muchas y vamos a buscar aquí tenemos Lidian sweep Takes, SweepTakes, Takes, Service, Games, Astrology, smart links Insurance, cars estas son de SweepTakes básicamente vamos a poner esta y vamos a poner más SweepTakes esas dos y me aparecen un montón de vouchers o gift cards de diferentes sitios. Mira, esta por ejemplo es de Adidas y paga 3,3 de Tiny House, de Amazon Black Friday, Amazon bla bla bla bla bla Hay un montón de, de tarjetas, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a clicar en la primera, en la de Adidas Black Friday. Esta, le voy a dar clic. Y aquí me dice que es SOY, es decir, Single opt-in. La gente cuando me dé su correo electrónico, yo voy a recibir 3,3 dólares y está para suecia para Sueden, vale no es incentivada sin flaude bla bla bla bla bla lo que yo voy a hacer es pedir el enlace le voy a dar a aplicar para la oferta y me tienen que dar el enlace vamos a suponer que ya he aplicado y que ya me la han aprobado tengo que aplicar con tiempo así que no veremos el enlace final pero cuando ya lo tengas, ese es el enlace que vas a tener. Para modelo, vamos a suponer que yo tengo este enlace. Vamos a suponer que este es el enlace para las ofertas. Lo que voy a hacer es crear un documento en Google Docs, que no te hace falta nada más que tener tu correo de email Y me voy a hacer este, este documento. Ya lo tengo aquí, ¿ves? Entra para participar en, cual, en el sorteo de todas estas gift cards. 750PayPal, Walmart, McDonald's... Tú pones aquí... Todas las tarjetas que quieras, 4, 5, 10, las que tú, las que a ti te hayan aprobado las pones aquí. Y pones aquí para Estados Unidos, aquí para Canadá, aquí. Y esta oferta de Gazmobi, como es para Suecia, pues le ponemos for Sweden, for Sweden, click here. Y lo que tú vas a poner aquí, en donde dice clic here, es el enlace que te va a dar a ti la red CPA. Aquí, en nuestro caso, como es un símil, no es el enlace real, vamos a darle esto y lo aplicamos. Y así nos vas a poner en todos. Y lo dejas ahí guardadito. Si te fijas, donde dice aquí compartir, está privado solo para mí. Tú vas a dar clic en compartir y en compartir te va a decir para quién. Y yo le voy a poner cambiar a cualquier persona con el enlace. Le doy clic, se abre esto y este es el enlace que voy a copiar. Copiamos el enlace. Hecho. Ahí lo tenemos guardadito. Ya lo tengo. Lo voy a poner aquí para que lo tengamos guardadito. Esto lo tienes que quitar. Y me voy a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico es Pinterest. En Pinterest, si no tienes un perfil, te lo creas. Es muy sencillo. Te vas a Pinterest.com, punto, punto, .lo que sea en tu país, o Pinterest.com y automáticamente te lo pone. Esto es Pinterest. Si tú te fijas aquí, yo he puesto Gift Cards. Y en Gift Card, todos los pines me aparecen todas estas búsquedas. Mira cuántas hay. Mira, Amazon. Una de cuatro Gift Cards. 20 para Black Friday, gana una visa, gana de Amazon, mm, hay un montón, gift card holders, otra, Nadri, get free gift cards every day, Google Play, Netflix, bla, bla, bla. Como veis, la gente busca este tipo de imágenes. Entonces cuando las buscan, por ejemplo, si yo le doy clic a ver, me va a poner gift, puedes obtener gratis, gift cards, ahorrar dinero, bla, bla, bla, bla, bla, y ahí lo pone. Nosotros vamos a hacer también nuestro pin para ponerlo en Pinterest. Entonces nos vamos a ir a Canva que es gratuita, que no necesitas pagar nada. Y en Canva vamos a hacer una imagen para Pinterest. Le vamos a dar social media y vamos a buscar Pinterest. Si no lo vemos simplemente lo tecleamos aquí en la parte de arriba. ves. Vamos a poner Pinterest y nos aparece Pinterest pin o Pinterest pin. Vamos a poner el de 1000 por 1500. Y aquí ya tenemos muchísimos pines. Vamos a empezar con uno en blanco. Ya tenemos nuestro, nuestra tarjetita. Y aquí nos da muchos modelitos. Si no, te, si no crees que eres capaz de hacer una tú solito, pues puedes elegir uno de aquí. Voy a poner este para empezar aquí. Y vamos a quitar todo esto. Nosotros vamos a, a esto fuera Y aquí ponemos gift cards for free. For free. Esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar, esto lo voy a quitar, esto lo voy a bajar aquí, voy a poner una flecha de momento, me voy a elementos y en elementos busco una flecha y busco una flechita, vamos a poner esta sin más, ¿eh? no vamos a detenernos mucho, vamos a darle clic, vamos a darle así para que vayan a nuestra flechita, ahí, ¿ves? y vamos a poner aquí por ejemplo Amazon, a ver si tienen algo de Amazon, Ah, mira, sí que tienen. Vamos a poner, vamos a poner algo de Amazon rápido. Porque estamos haciendo rápidamente el demo. Vamos a poner pues esta que es gratis. ¿Ves qué bonita se ve? Vamos a poner aquí. Así. ¿Ves? Y vamos a ponerle aquí. Esto por aquí. Lo voy a duplicar con control D. Y voy a ponerle eh, win, one, of. vamos a ponerle 5, gift, 5, Amazon, gift, cards. Y vamos a poner aquí otro texto, esto lo voy a duplicar, lo voy a pasar para abajo. Click Give to participate. Ahí está, lo voy a poner más arriba, lo voy a poner un poco para atrás, de esta posición hacia atrás. Todo esto tú lo vas a tener con práctica, ahora mismo desde luego no vas a tener la velocidad que tengo yo para hacer este tipo de cosas. Pero con práctica lo vas a alcanzar. Voy a hacer un botón más grande, lo voy a poner hasta el fondo eso es, y este botón, este texto lo voy a poner en un color oscuro, así, mira qué bonito vamos a poner la flechita aquí y así de rápido tenemos ya nuestro pin, esto vamos a hacer más grande así tú lo ves aquí chiquitito, pero la verdad es que es un pin grandote, eso es todo, y aquí donde dice Really Great Site, aquí vamos a ponerle eh, click here de nuevo click y ya saben que tienen que hacer un clic ahí la vamos a descargar, ves esta flechita le damos clic a descargar sin más, le damos a download ahí está guardándola me la va a poner aquí vamos a cerrar esta ventana ya que la tengo guardada me voy nuevamente a Pinterest me voy a Pinterest y en Pinterest lo que voy a hacer ya cuando me he creado mi perfil es hacer un pin, le voy a dar a crear me, simplemente me dice arrastra y suelta o haz clic para la imagen, voy a arrastrar la imagen que acabo de crear La arrastro y la suelto aquí Ya está, mira qué bonita es, está preciosa Y aquí voy a poner un texto ¿Qué texto? Pues este Ya lo tengo preparado, así que en título le voy a poner esto If you want to click inside de pin Esto tiene que ser un pin, me lo ha corregido en automático Pin Ahí y luego, luego, if you want to win, bla bla bla bla, bla voy a poner una descripción donde dice explica en qué consiste tu pin. Voy a poner un texto. ¿Qué texto? También ya lo tengo preparado. Es este. If you would like to enter a free, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Y además, y además, vamos a poner el enlace del destino. Y en el enlace del destino, vamos a poner nuestro enlace del documento que tenemos aquí hemos dicho que era este lo copiamos, control C nos vamos a Pinterest y lo pegamos ahí, ya está eso es todo, también lo podemos poner aquí con una flechita al 26 y lo pongo ya está, sin más, para que no se nos pierda y simplemente vamos a guardar este pin y me dice dónde yo tengo muchos tableros si tú no tienes tableros le das a crear un tablero y lo pones. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en Negocios por Internet. Y lo voy a publicar. Lo está publicando. Ahí está. Mira qué bonito. Ya lo tenemos ahí. Y dice que lo puedo promocionar para llegar a 400 millones de personas. Ahora mismo no lo voy a promocionar. Simplemente lo tengo. Me voy a mis pines. Le voy a dar clic aquí. Le voy a dar clic a guardados, que es donde están mis pines. Y en Negocios por Internet, porque esos son los tableros que tengo. Míralo. Ahí está nuestro pin. Todo bonito y cuando la gente empiece a buscar, nosotros tendremos ya tráfico hacia nuestra página. Esta página. Y de aquí, cuando le den clic, se irán a nuestra oferta de CPA. Y si dejan su correo, nosotros empezaremos a generar ingresos. Como ves es muy sencillita, con esta estrategia vas a empezar muy fácil con el Marketing CPA. Necesitas Pinterest como fuente de tráfico. Canva, que es completamente gratis para crear tus pines. Afiliarte a diferentes redes de CPA. Yo puse Offerbolt y entré con GasMobi porque ya estoy en ella, pero tú puedes entrar a la que tú quieras. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces de lo que he utilizado hoy para que tú puedas ir sin ningún problema. Después de eso, creas tu documento en Google Drive, que es gratuito, no necesitas más que tu correo de Gmail. Y... Ese enlace que te va a generar cuando tú le digas que sea público es el que vas a poner en Pinterest para que la gente le dé clic, abra tus ofertas y tú empieces a ganar el dinero de comisión que te está dando la red CPA por compartir esos enlaces. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video con esta estrategia súper facilita para generar ingresos con CPA Marketing. Ponlo en práctica porque es la única manera en la que te va a funcionar. Comparte el video, suscríbete si aún no estás suscrito al canal, dale click al botón de me gusta y por último, marketer recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!